Templo Cristiano Roca de Salvación y Potencia de Dios te invita a ser parte de la campaña para la gloria de Dios con el profeta Jesús Rosario. Hay un nuevo, comienzo, hay un nuevo comienzo, así dice el Espíritu Iglesia de la Potencia de Dios, ubicada en el 9 de Cristo de Paso, Texas, 28 y 30 de septiembre, 7 pm, 1 de octubre, 7 pm, 2 de octubre, 11 a.m., Iglesia Roca de Salvación, ubicada en la avenida 5 de Febrero, 1927 Sur, Colonia Chaveña, Ciudad Juárez, México, 29 de Septiembre, 7 pm, 2 de Octubre, 4 pm. Para mayor información, unícate al 915-850-4469.